¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Derecho Inmobiliario, un canal jurídico en el que hablamos de arrendamiento, compra-venta, corretaje y administración inmobiliaria. Si tú eres fiador, propietario, inmobiliaria, inquilino, compras, vendes, inmuebles nuevos o de segunda, Vale la pena que veas todos los videos que publicamos en este canal. Aquí aprendemos de todos los casos que nos cuentan los suscriptores de este canal. Que la constructora no nos ha entregado el departamento, que el propietario no me ha querido reparar el techo de la casa, que el inquilino nos dañó la cocina del inmueble, que el comprador no ha pagado el precio antes de la escritura, en fin. Si necesitas hacerme una pregunta, tengo un espacio especial los días miércoles, a las 5 de la tarde donde tú podrás formular tu inquietud en vivo y es gratis. No se requiere ser abogado para solucionar muchos de los problemas de temas inmobiliarios. Solo se necesita un poco de conocimiento y con los casos que nosotros revisamos aquí aprenderás a cómo evitar esos problemas. Porque no nos digamos mentiras, resolver un problema que ya tenemos es más complicado y costoso que haberlo evitado cuando aún se podía. Ahora te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. De esa manera te vamos a poder avisar cuando colguemos un video nuevo y no te lo pierdas. Adicionalmente, también te informaremos cuando estemos en nuestra transmisión de todos los miércoles en vivo, que es gratuita. Nos vemos en Derecho Inmobiliario.